Llegamos acá a Brasil, Vamos en São Paulo, Retonli, buscando un baño claramente Vamos a dormir acá mismo, unas cuatro horitas por lo menos, hasta arrancar Y después nos queda una misión... Crucial acá en Sao Paulo, que es conseguir la documentación para que el señor Retonly. Le salteamos otro baño. Bueno, puede hacer la ciudadanía. Ya estamos recondicionados, siempre es buenísimo que aeropuertos como este tengan agua. Y ahora sí, nos vamos a dormir. Esta ha sido nuestra cama hoy. No saben lo que molesta esto para dormir. Yo tuve que dormir con esto, esta almohada hiper recontrarredura. Estamos en el 22.90. Nos perdimos tres veces del micro. Ya la ciudad. Y ahora estamos a buscar el papel de petónio. Está guay nomás. Está guay nomás el abuelo vivía acá en la abuela. Vivía. La abuela. <ríe> Bajamos con una precisión increíble. Eh, a 10 metros. Y piranga. Y allá está el querido Cartorio. Este es el famoso Cartorio. Nos venimos a Brasil para buscar no el Cartorio. Y ahora sí nos toca recorrer San Pablo. Bienvenido. el mercado municipal vamos a ver si podemos comer algo acá estamos muertos de hambre y de sueño un poquito un poquito es gigantesco, muy grande vamos a poner un pescado los pescados crudos y los cocinamos por ahí en algún lugar yeah. que no encontremos vamos a comer un par de frutas en el centro gratis muy fuimos ocupados, eh, piel de dragón vamos, ah, muy por una puta muy rara, parecía a la uva. No, claro, pero grande. ¿Cómo? Buenos días. No, no, no, complicado. Después de comer una rica comidita poroto, un arrocito, sí, un, un picante que casi me mata. Yo no lo probé porque ya cuando le vi la cara dije, no, Salad si este retondi no aguanta, ya está, aborto. Cafecito, vamos para tirar. Cafecito y ahora nos vamos para el Museo de Bellas Artes. Llevamos como 36 horas despierto. Hay un sujeto acá que se arrepiente totalmente de haber traído un bozo extra. Para nada, nunca. <risa> Ayúdame tanto. <sal. risa> me cagó. Sí, me cagó mira, a mí, mira, me cagó. Mi bolso. Me cagó por no, poner mis ojotas ahí. Yo sabía que era una trampa. Cuando dejé mis ojotas ahí, sabía que estaba perdiendo la batalla. En realidad, claro. Llegamos a la pinacoteca. Vamos a ver si está abierta matenme Matías se encuentra en un estado bastante deplorable llegamos recién vamos a ver si podemos dar una vuelta muy rápida cierra en media hora fíjate como lo, lo raro que ahí hay soldados y ahí hay unas fue De aparte me gusta porque tiene muchos paisajes tenemos una cosa para decirle a la ciudad de Sao Paulo pongan bancos por favor no hay nada para contarte en 10.000 kilómetros, nada, nada, nada, queremos sentarnos un segundo y descansar. Concluye nuestro primer día en estamos yendo para el río, estamos destruidos, matados, vamos más, todo el día dando vueltas. ¿Te la Sí, te pregunté con él.